Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. 10 menos 7 menos 8 minutos de la noche y efectivamente continuamos en la sintonía de Euskadi Digital y también en twitch.tv barra Digital y en eh, YouTube ofreciéndoos eh, pues, las presentaciones de tres las más relevantes. Hoy, ahora mismo, vamos a continuar con Gearbox. Mañana tendremos el pack completo con Microsoft, con eh, Square Enix, con Future Game Show, con el PC Gaming Show. Y también el martes con Nintendo. ¿Quieres algo gracioso? ¿Quiero algo gracioso? Sí quiero ¿Quieres algo. gracioso. Dime. Los servidores de Devolver Digital se han caído. Ah, bueno. Eso estaba dentro de lo Literalmente previsible. ahora mismo está la presentación de Devolver Digital y por ello su página web se ha caído. En fin, pues... Me acabo de enterar de que Devolver Digital ha hecho Katana Zero Enter The Gungeon y Fall Guys. Hostia. Pues, eh, efectivamente, eh, continuamos entonces y vamos a ir ahora con, con Gearbox, que nos van a hacer una presentación de media horita, eh, para terminar el día de hoy. Hoy terminamos pronto, ¿vale? A las 12. Eh, hoy está bien como calentamiento. Aproximadamente. Acércate el micrófono, por favor. Hoy está bien boca. como calentamiento. A ver, acércate el micrófono, pero no como si fuese... La pava esta tiene una silla de raza, pero yo también quiero. Una cosa fálica, por favor. Oh, es que y dale con la ZZ, tío. Si no queréis ver el post-show, no lo veáis, capullos. Pero es dejad que... de poner ZZ en el chat. Bueno, eh, haciendo la cuestión más eh, interactiva, Gaiska, si es que Dígame. parece que soy yo el que presento aquí. Es que de hecho estoy presentando ahora mismo. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, que estamos viendo así como la pantallita... Eh, pues sin sonido El, el post, post pre-show eh, Están hablando de cosas Varias varias cosas en el, en el E3 En este plato Que veíamos antes Tan chulo y tan, y tan guay Se nota que Razer es eh, Patrocinador y participante En el evento Y lo dicho Lo único que nos queda es eh, la parte de. De Gearbox. Gearbox. Por hoy y mañana ya. ¿Por qué Devolver Digital no está haciendo streaming en ninguno de sus canales, tío? <risa> ¿Por qué estás obsesionado con Devolver Digital? Porque está la presentación de Devolver Digital y a pesar de que no la hemos streameado, quiero saber al menos qué cojones han presentado y no me están dando nada. Pues. Estás un poquito. Shadow <risa> Warrior 3. Trek to Yomi, Phantom Abyss, Wizard with a Gun, Death's Door y Inscription. Están subiendo trailers al canal de YouTube, pero no me están dando... O sea, no están streameando en YouTube, no están streameando en Twitch. ¿Dónde coño están? En su casa, efectivamente. <risa> están en su casa. A tu puta casa, crack. No, hombre, no. Pues eso, eh, eso es lo que, lo que tenemos y lo que nos queda. Eh... ¿Qué más iba a decir yo? Hola de nuevo, Salva o, Hola de nuevo a los, a los del chat ¿Qué más iba a decir yo? ¿Qué más iba a decir si yo? Es que en verdad están todos con lo de Ubisoft ¿sí? que no cagan Y casi nadie está diciendo cosas de Devolver Pero bueno, cosas que hay Es, es lo que tiene eh, Creo que estos son los de Devolver ¿eh? Es posible que no a que tienen a que tienen fondo también en movimiento Los de L3, es que cabrones es posible que no. ¿Por qué no me he preparado yo un logo como el que tienen ellos? Me cago en mi vida. Ah, bueno, porque cada uno tiene la producción que tiene y nosotros tenemos esto y ellos tienen... By the way, que no lo eso. hemos dicho antes, eh, tenéis el hashtag en pantalla por si queréis usar, por si queréis usarlo en Twitter o en donde sea. Tenéis hashtag GR por E3, que no lo estamos usando ni nosotros, o sea, así que... Hay... profesional, profesional. Pero lo tenéis si lo queréis. O sea, Así, Mira, iba a hacer un poco, iba a hacer un poco de spam eh, para aquellos que eh, queráis seguir también otras cositas de, de Euska Digital. Mañana empezamos a las seis y media en Euska Digital, en la radio lineal, en lo que hacemos en, en nuestro hijo, nuestro producto de siempre, pero eh, a las ocho eh, pasamos a la programación habitual mañana. A las 8 tenemos eh, una repetición de 20.000 píxeles de podcast submarino. Y a las 10 sale Ansear, donde en Euskera os contamos la actualidad del mundo tecnológico que esta semana ha pasado por el tema de Apple. Así que si queréis también escuchar esa parte, no sé qué hay a las 10 de la noche mañana en L3. Acaba de subir Vandal. Pero sea lo que sea. Acaba de subir Ahí Vandal. Está. E3 2021, conferencia de Ubisoft Forward en directo. ¿Qué juegos veremos? Lo acabo de subir hace 34 segundos. <ríe> Ay, los medios del videojuego, los medios del videojuego. Bueno, Gearbox, ¿qué, qué esperamos de estos? Gearbox es Borderlands, puro y duro. Eh... Borderlands 8, goti. Nos van a dar Tiny Tina's Wonderlands. Que es básicamente... Ostras, ¿Qué animación más guapa, yo también quiero. Eh... Nos van a dar eso, Tiny Tina's Wonderlands, que es básicamente un spin-off del Borderlands Y nos van a dar la película de Borderlands ¿Por, de, ¿Por qué me suena tanto este pavo? El que está con gafas a la derecha Yo no me acuerdo de quién es Me suena si muchísimo es, Si es alguien, no me acuerdo de quién es, así que, bueno eh, pues, Ve, Ahí está, ahí está el plato bien de guapo, que no sirve de nada pero ahí Greg está. Miller, no sé quién es Greg Miller Jackie King tampoco sé quién es eh, somos muy cultos. ¿eh? Yo me supongo que... O son gente de la industria del videojuego, streamers y tal. Entre IGN. O gente de IGN también. ¿no? Greg Miller es de IGN. O si no, eh, presentadores random. Que también se puede <risa> presentar un evento sin saber de qué va. Gente diciendo que los boomers no valen para, para presentar cosas, etc. Greg Miller, 38 años. A ver, eh, toda la gente que está en televisión. Presenta muchas cosas desde hace mucho tiempo. No, pero para presentar videojuegos. De todo, de todo. Eh, que se lo digan a los que presentan en su momento Game 40. A ver qué, qué nos... Cuenta. Gearbox Entertainment, ¡se viene! ¡Se viene! ¡Se prendió la wea. Tengo entendido que van a presentar algún tipo de software Gearbox que no es específicamente de videojuegos. Así que estoy interesado, estoy, estoy interesadico. Bueno, pues veremos a ver qué nos, qué nos, qué nos dan... ¿Qué? Que nos dan. Están ahí en un coming next, chicos. Que ya vais casi tarde. Venga, ánimo. A la tirar para adelante, cracks. Venga, venga, tira para ahí. Ay, ay, ay, ay, Qué bien que estamos. Por cierto, nadie me pregunta, pero la cena cojonuda. Si lo veis en Justit, New Venecia, buenísimo. Pero vamos, eh, de verdad, no me hace falta que les que nos paguen para que les hagamos publi porque. donde es bueno. De verdad, es que súper, súper bueno. Bueno, vamos Se a. ¡Se viene! Vamos con Gearbox, vamos a ver qué nos cuentan. Dame volumen. Ahí lo tienes. Todo el volumen. Ah, el cacharro que tienen. Easy. ¡Exclusive, Chupito! Hombre, Chupito no. La presentación es exclusiva de, de L3. Bienvenido a Gearbox University. Viene. Estaba jugando una partida de todo. Mm, este hombre Gearbox es Esta presentación se Gearbox University. Te vamos a expandir tus horizontes. Aquí Esto se parece, en, en plan, plan, modo antiguo, se parece bastante sí. a nuestra presentación de, del carrusel deportivo. ¿eh? En plan, full viejo. Ay, Toma Borderlands. Ah, oh, eso he jugado yo tal cual. Ah, ese he jugado yo tal cual. Maldito Borderlands, el 1 y el 2, la presecuela. Madre mía. College of Gearbox. ¿Eso existe? <ríe> yo creo que esto es como un chiste que están intentando hacer. Pero no lo pillo mucho. No entiendo. Sí, Risk of ¿Qué es? Godfall? Claro, ese, ese era el juego que te decía antes que no sabía. El de Godfall. Gracias. College of Whatever the Hell, the hell, the hell Else Will Do. Tomo yo. Toma yo. Madre mía. Van a hacer una peli de Borderlands. Eh. ¿Están haciendo un montaje más raro? Si sí, pioneering, un huevo y medio Borderlands Ay, esta musiquita me encanta Por cierto, el volumen del... De Did este you wear este... your mask? ¿De este ¡Hostia! Ah, ah, ah, ¿Te ah. imaginas poder llevar eso por la calle? Did you lock yourself indoors? <risa> Did you lock anybody else indoors? Did you take your shots? Boom Ah... Para pegar tiros. We're all feeling a little psycho. Suben, so, so el volumen Here's the good news, buenas noticias. You did all the things and you a te, recibe, te, te mereces un premio, vaya. Del duro. del duro. ¿Y tienen tiene esa universidad? No. Básicamente no, pero ha sido la coña que han querido hacer. Es una coña, es un chiste, amigo. Ese fondo también lo tenemos nosotros porque tenemos el Preskit, que os jodan. <ríe> Como si fuese tan exclusivo el Preskit, tío, de verdad. Hey everybody. If you don't know me, Randy Hola a todos, soy Randy Pitchford de... Eh. Gearbox, productor ejecutivo de eh, Borderlands. Sí. Estará en el mismo set de la película. película Borderlands. Están grabando. Y nos va a enseñar efectivamente lo que están haciendo. Es que mira, es que le ponen al personaje ahí detrás, mira. Es la hostia. Han pixelado a uno de los personajes Porque no quieren que se vea Efectivamente Arianah Greenland Tiny tiny time O sea, te están diciendo quién es y de quién va disfrazada Pero no te lo dejo Que no te la van a enseñar Hey Eli, por un segundo? Sí Este es Eli Roth, nuestro director Eli Ross, el, el director. Director of Chaos. Ah, uh, is E3. A mí me dicen que me están grabando para el E3 y me pega un tiro. <laughs> bueno, pff. Este pavo es como. Ah, no, cosas del día a día. Hombre, si estás haciendo una película para un estudio de videojuegos... Pues... Respecting your superiors. Este pago se me parece al malo de Spider-Man Homecoming. Hay que están grabando, que acaban de empezar, que la idea es entretener a la gente. No quiere decir lo que están grabando, pero que es en plan mucha sangre, muchas armas... Up, Están haciendo out. animaciones como well, esa we should, Pistola Este es el video Los fans de videojuegos van a reconocer que este es la infinidad una Infinity que es un tipo de pistola sí. es muy ligera así que pueden darle vueltas así y hacer las animaciones guapas set foto de Kate Blanchett como Lily Kate, Kate Blanchett está disfrazada como Lily solo que te la pone en negro para que no veas para que no veas el disfraz de verdad ¿no? me están diciendo que es de videojuego no es Kate Blanchett yo no esa, eh so into... La casa de rojo en la pared Esa pared la he visto, es brutal <risa> Toma, se hace invisible <risa> o, o, <risa> o no sé, <risa> o morada <risa> o algo ¿Otra W. word. <risa> Puede ser que sea una <risa> W. <Word? risa> <una> w <Word. risa> Para los fans <risa> de Borderlands que hayan <risa> jugado That, if, that you want to introduce to Borderlands but aren't going to play the game with you. Your your que conoce esa gente. Para los fans de Borderlands que quieran the world, yeah, eh, presentar a otra gente en la saga Borderlands, que, que, es, que, no que jugar, la peli va a ser como, como lo puede ser. Sí, básicamente porque es como: sí, quiero que mi madre conozca a Borderlands, quiero que mi padre conozca a Borderlands, pero sé que no van a jugar al Borderlands, pues le llevas a ver la peli. Más o menos. Que tienen que hacerlo interesante, que tienen que juntar todas las cosas que los fans que gustan. Jack Black como Claptrap. Kevin Hart de Roland. Ariana Greenblatt de Tiny... Espera, Ariana Grimblad, ¿es esa niña? Hostia, esa niña la conozco. En una y, man, no puedo Florian Monteano, Ariana Gilmán, Tastanitina y Kevin Hart biết, como Roland. Esto va a ser, cual, ser impresionante. Va, va a buscar a la gente bean, para sacar un 3, fotos y tal. Yo no he jugado me agradezco por estos y todo. No, yo no he jugado, pero tampoco mucho. ¿eh? O sea, apenas he metido la a Borderlands. ¿Puedes interrumpirte, Emmy y Ari de Productions. Emi uh, Yu, eh, productor ejecutivo, y Toma! Productor uh, right? Ah, el creador Productor Marvel. De Marvel, de Marvel Studios, el CEO de Marvel and Toma X-Men, ejecutivo. Uh, for comic books. Eh, dice Salva en el chat que las películas basadas en videojuegos normalmente son una mierda Lo eh, sé, pero cada hecho... vez están haciendo más Sí, sí, pero de hecho eh, Borderlands yo creo que ya está muy hypeado Y que eh, las críticas son más de lo que realmente es el juego Esta peli se puede meter un hostiazo terrible O sea, ahí a Salva hay que darle la razón están diciendo que en Devolver Digital ha habido presentaciones de indies muy guapas. Habrá que mirarlos después. Sí, sabemos que suele ser una mierda, pero... Bueno, que están diciendo que todo muy bonito, que intentan cuidar al público, a que se preocupan por, por la saga y tal. Bueno, está hablando Randy Pitchford más que nadie, porque Randy Pitchford evidentemente cada vez que hace algo se mea encima y de lo, de lo que se quiere y de lo que se gusta a sí mismo. Es un tío con mucho ego. Pues. En fin. Que el productor dice que merece mucho la pena todo esto. Y que están muy orgullosos de lo que, de lo que están haciendo. Llevan oh, sí. eh, ya, ya como más de la película, de la mitad de la película grabada. Y nos van a enseñar una. Una toma oh, oh, oh. So, um, you what, you guys, en plan behind um, the scenes, Eli, oh, no, no, this... que no, que no nos la van a enseñar, el chistecito oh, right. de siempre, so, yes. wanna... okay. so, guys, el chistecito, que va a ser un E3 maravilloso, uh, Borderlands, the eh, Borderlands la película va a ser maravillosa. Borderlands Gotti. <ríe> Yo mi de ZZ en el chat oficial, no me extraña porque quien empieza una de tres encima media hora de presentación llevan diez. minutos es un muy vasto, eh. Llevan diez minutos con la, con la. el preview de esto. Vamos para adelante. Vamos con más. Están haciendo el chistecito este de la Gearbox University y una de las cosas que puedes estudiar. <coughs> Ay, perdón, de las cosas que puedes estudiar es Borderland Science. Oh, vaya Van a decir algo de ciencia Con una de, la de los de Big Bang Theory Que es Miami League eh, ¿Cómo se llamaba el personaje de esta? ¿Has visto Big Bang Theory? He visto Capítulos Sueltos ¿Cómo se llama la que he visto siempre mal? No tengo ni idea eh, Amy Fowler. Amy, coño y mi es la, la novia de Sheldon. La, la que termina siendo novia de Sheldon. Esa historia no se sostiene por ninguna parte, pero bueno. Está viendo una purga impresionante. Ya lo estoy viendo. O sea, están baneando usuarios impresionante. Una, una velocidad. Bueno. Eh, Homeworld Master Collection. ¿Tú sabes qué es esto? Homeworld. Uh, básicamente es como botes en el espacio. O sea... Este juego se presentó hace algo de tiempo. Bastante. Creo. Pues nos van a hacer un. Que básicamente usaba 3D. Cuando. Sí, es que esto, un remaster. Esto me suena que lo vi en la. En la serie esta de videojuegos que hubo en Netflix. La de. bueno no me acuerdo cómo se llamaba. La vi en diciembre, enero. Eh, hubo una, una miniserie de unos seis capítulos. que te daban la historia de los videojuegos y creo que se presentaba ahí que era el, uno de los primeros que tenía el, el 3D route axis que es básicamente eso lo de poder estar en 3D en lugar de en 2D en batallas de espacio así de básico o sea no no no más yo lo único a que sé es la serie de basinga <risa> Un dragón eléctrico muy bonito Como el de Supercell Venga ¡Ostras! Es verdad que la gente se forja sus propias armas aquí Es que Borderlands es un nivel de fumada muy vasto Y lo que tenga que ver con Borderlands también Venga, Doctor Strange ¡Ale, pa'lante! ¡Tírale a Marvel! Esto tiene... Tiene que ser Borderlands Tiene, tiene temática Borderlands Butestaron. Hay un juego que se llama Boot, toma ya, qué gracioso. ¿Ves? O sea, ¿a quién se le ocurre en medio de una batalla? Sacar un unicornio. un juego de Gearbox. Wonderlands, Tiny Tina's Wonderlands. Wonderlands. Wonderlands. Eh, qué Tiny Tina's Wonderlands. Que es un spin-off del... Un spin-off del Borderlands. Lands. Dios, con el dragón, qué guapo, tío, qué guapo. A principios de 2022. Dos k y Gearbox. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Yeah, right. Hi, Esta mujer es Belmore productora de Tiny Tina's Wonderlands. So really Wonderlands shooter, is, you know, eh, está hablando de software, que es que es un looter shooter, de fantasía que por primera vez va a, va a introducir a esa personaje uh, en el entorno. En Borderlands 2 ha salido, que tenía todavía los gráficos un poco allá, pero es que Borderlands tampoco es tanto de gráficos así, porque el, el estilo cartoon que tiene no va a cambiar nunca, por, muy, por mucho 4K que le metas. Y eso está bien. ¡Ese foto también lo tenemos nosotros! Dragones. Fire Dragons, como que Fire, eso es eléctrico, puños. Uh so that is one of our Wyvern enemies. Tómalo. You will absolutely be fighting them. They're not your average Wyvern. So of course we've got goblins. Definitely No shorts, goblins, cosas but again we like to make them our own. Muchísimas a todos, espero que estemos en Tiny Tina's Borderlands on our social channels to find out the latest and greatest news. Yo pensaba que esto como spin-off de Borderlands iba a usar sus propias redes, pero. o sea sus, no. sus propias pues redes Pues nada, so redes propias Play Wonderlands en Twitter Homeworld Homeworld 2 es de 2003, es muy viejo uno este juego, es muy, pues. muy viejo Pues... Y seguimos mirando Years later, para nada. Sí, sí. 18 años más tarde. Nada, pues que van a hacer un remaster de juego. Homeworld 3 no Ah, 3. Homeworld 3, muy bien. ¿Qué más tenemos? Esto es eh, Phoenix Rising. ¿Phoenix Rising? Sí. ¿Qué es esto? Que yo sepa, al menos esto sería Phoenix, Phoenix Rising sí. No No, esto no es Phoenix Rising no, no, no es Phoenix Rising Esto me recuerda al LOL, pero, a, al pero por la vista no A ver, el 3D otro. sí es muy LOL, pero se parecería más a un... A un mine en tercera persona Pero había otro juego que se llamaba parecido ya no me acuerdo Como siempre tienes que proteger algo, en este caso es el árbol que es mágico Qué guapo. Eh, sinceramente, yo veo el juego y digo, menuda mierda, pero es que veo los enemigos y digo, ostra. Está guapo, ¿eh? ¿eh? Tiene algo de Fortnite porque tienes que construir mientras peleas, es una cosa un poco... Tienes un troll ahí enorme que te puede matar que la misma. Bichos muy gordos, tienen que matar. ¿Qué, ¿Qué es este juego, tío? Es que esto me está recordando a otro. Me está recordando uno, pero no me acuerdo cómo se llama. Espera, ¿eh? En el chat oficial están comparando este juego con el Valheim. ¡Ese! Eh, sí. El Valheim. Es que es literalmente Gracias, Salva. Estás en todo. Tribes of Midgard. Triforce. Es que esto es un jodido Valheim. Yo leyendo Midgard recuerdo Isengard y ya se me va. Pre-order. Pues es que es bueno, literalmente Valheim. Julian Maroda, director de Tribes of Midgard. Es literalmente Valheim. O sea, enemigos, el, el 3D. Es que hasta la temática que tiene de, de imagen, de personajes, de diseño, es de Valheim. En PS4 y en Steam. Vale, a ver, o sea, lo único que le cambia es el Lore, que es el tema de vikingos y tal. Es pues que el resto lo mismo. Qué guapo, tiene un, tiene un Eivor atrás. El personaje, o sea, el personaje El pavo que está presentando en, en su habitación tiene atrás un neighbor De, de, de las Assassin's Creed. A las noches es cuando aparecen las, los bichos del infierno. Esto, eso es muy Minecraft. Eso es muy Minecraft. O sea, es Valheim y el tema de PvP es Full Minecraft. Es que es, es un combo también de esto Porque hay muchos bichos que se parecen a, a los del Minecraft Y solo por tamaño y por temática y tal Directamente ese bicho ese, eso, es, eso es muy Valheim Eso es demasiado Valheim Luego hay bichos que van a matar a un árbol ¿Qué? Un gigante enorme va a venir a tu ciudad a reventar game tu it, árbol. Down, it's game over. You can, of course, si te matan game el árbol, game, game over. Que puedes ir forever alone, pero que no es recomendable. Growing, el chat es la salsa de los streams, Lo sé, lo sé. Lo sé me doy do cuenta. Time, you can the game right now of items and be among the first to Midgard, porque, como dicen, Valhalla puede esperar. Gracias por ver. Valhalla puede esperar. Estamos de acuerdo. At Gearbox University, it's not... Madre mía, con lo de Gearbox University La verdad es que el chiste no está entrando para nada Lo de Gearbox University sí, La verdad pero que no Pero bueno <risa> Madre mía no no ¿quién es el comando? ¿El comando quién? No sé eh, no lo sé. No lo sé. Como Jackson, Steiner, no puedo traducir esto. ¡I've por favor, Wait, si I vas Mad a gritar see, tanto, aléjate del de micrófono. In? And is Tina old to drink? No. ¿Y cómo es Claptrap ¿Qué mierda the de...? Madre mía. Your comedy school is a two-minute degree, madafaka. Ay, amor. Dicen que no hay que jugar un libro, por supuesto. Pero el chat nunca ha oído ese refrán, ah, ah, ah. ¡Godfall! ¿Cómo hemos dicho...? Ah, traes una canción. Ahora sí, este, esto sí. Esto, esto es una habla de arte, ¿eh? Aviso. Aviso, Godfall. Gozalpa PlayStation 4 Este juego es una obra de arte Verdadera No sé cuál es el lore No sé nada Pero ves el... Mira eso Esos 85 FPS Y ese PvP Da miedo Es precioso No, es que es verdaderamente impresionante Actualizaciones gratis, como no Eso me recuerda A un juego de dragón del Clash Royale eh, Todo tipo de armas Es que este juego, este juego vive para el juego de Matchmaking beta ¡Ojo! Cooperativo multijugador Más de 40 nuevos elementos de looting, que los coges por el suelo, animaciones, trajes. Esta mierda está muy guapa, ¿eh? Se ve guapo el WoW. 2. No, a ver, fuera coñas, el, el Valheim, si se tuviese que parecer a algo, se parecería a un God of War, más que a un WoW. O sea, no. Esto de WoW tiene muy poco. O sea, es cooperativo multijugador Pero es mundo abierto En el sentido de... Tienes una historia que seguir Para Play 4 Efectivamente Pero este juego no es válido Jugar en la Play 4 Porque con los recursos que te da la mano Es que esto tienes que jugarlo En Play 5 Fire and Darkness Actualización, toma ya Está en la Epic Store también. Hola, hola. Buenas tardes, se llama sí, Dick te... Se llama yeah. Dick <risa> Se pene, llama Dick. Pene. pene. <risa> es que no es la primera vez. En el PC GameSo del año pasado también había un pavo que se llamaba Dick. Bueno, es que para ellos un nombre Dick. Debe sonar es que normal. ¿quién le llama a alguien Dick? O sea, ¿quieres, quieres que es tu que, hijo sufra bullying? Es que sois unos guarros, de verdad. ¿Quieres que tu hijo se. ¿Quieres que a tu hijo le hagan bullying? ¿Para qué le llamas Dick? O sea, si por lo que sea buscas su nombre sin buscar su apellido Te vas a llevar una decepción El chat, Dick, es que Es literalmente Dick, tío, es como Ah, no sabía que Twitch tenía subtítulos, coño ¿Twitch tiene subtítulos? Mira el stream oficial de D3 en Twitch Pues o sea, ahí lo tienes, Anda Ah, bueno, pero va con retraso sí, ese es el Para ponerlos en pantalla No es tan bonito como los de... No, pero... Tal. La primera expansión que han tenido Fire and Darkness Separate Purchase Que es un DLC de pago, básicamente Save the Fire Realm, la misión, Battle esto es lo que nos han puesto antes. También tiene una actualización gratuita que es la de Lightbringer. Un nuevo loop que es en, sería como un orbe, por así decirlo. Nuevo loot. O sea, nuevo tipo de loot, vaya. Hay como otros 40. Que si pensabais que lo tenéis todo con la Primal Update, que todavía os falta mucho más que aprender. Tenemos cosméticos. Habéis visto ahí unos cuantos trajes que podéis llevar, tal... Thank you so much for your time today. It is an honor to be speaking Thank here, you, and I hope Dick. you enjoy the rest of your E3. Yo a mi hijo Itachi Goku. vibe. ¿Te, te imaginas poder decir Goku le gana y decir mi hijo le gana, ya está. O sea, los memes. ¡Otra vez Homeworld! The original Homeworld was awarded... ¡Goti! Homeworld fue Goti. Hmm. Uh, it's not a prequel, it's not a remaster. It's Homeworld 3, it's the next Homeworld. Está que es están hypeando muchísimo los ¿no? Homework. Están hypeándolo ¿eh? mucho. O sea, ya en producciones. Están todo el rato sacando los slices que son en plan 14 de... ¡Y ¡Dale! Con la puta universidad. No digas... puta. Tampoco digas universidad que no vas a llegar nunca ahí. Perdona, <ríe> ¿Estamos un año? no vayas a la universidad. <ríe> En general, niños, no vayáis a la universidad No sirve de nada, es una pérdida de tiempo ¿Qué es esto de k k K-W? ¿Qué k es el nuevo LOL? ¿Qué? ¿Es un juego una cosa? No, es una manera de reírse Por eso tienes que activar el Better V. Porque así puedes ver que W, pero versión emoji, Ah. Pues muy bien. Habrá que activarlo, habrá que ponerle Better Yo tampoco le he puesto nunca Tenemos un cachito más. Otra vez. Ah, no, está. Ah, bien. yo creo que ya está despidiéndose. Pues qué bien. Uh, listen, uh, si tienes beterTTV, no no cuando es, pones que W sale el visitas. Ah, que van a entrar en la caravana de uno de los actores de la peli de Borderlands. Esta empresa solo sirve, solo solo vive por Borderlands. Es que es lo que tienen. Ah, Kevin Hart. Kevin Hart. Doing, Toma. Roland in the flesh. Es que me encanta porque en verdad es enano. O sea, no te puedes tomar en serio a Kevin sí, Hart porque es enano. Es chiquitico. <risa> Kevin Hart.zip. 6'3, en plan: 6'3 3 6 6-foot-3. Yo como. Porque, americanos, ¿cuánto es 6-3? 6 por 3, 18. ¡Hala! 6x3, 24, ¿no? ¿Cuántos cuánto son 6x3, tío? 6, 3... No, no, 6x3, 18 En metros Ah, sopies, vale 6x3, pues eh, mide metro 90 Joder, es que Kevin Hart es bajito, tío Ahí estás viendo a Roland Que es el, el, el, el personaje Al que va a interpretar No tienes idea de lo No This What doing, doing, his, his, his preparation, once under his shoulder. ¿Cómo hemos dicho que se llama este tipo? Eh, Kevin Hart que right bien, like, it's, it's, Hart... It's, it's, it's, A ver... No like before, mide... No. 1,6 metros 1,60 <risa> metros, que bien 1,60 metros Yo le saco como 13 centímetros 14 Ahí que están todos es el, Él es el de la derecha Es que te lo ponen así en plan en negro Y le digo, ah, no ves, no ves Que jodes Está, eh, va vestido muy calle, este hombre. Claro, porque está en el Igual set. que cague. <risa> Igual que cague, anda que. Pobrecillo Iván, no os con el hombre. Pandora Noel, Pandora, Anu... Uh, to have played Borderlands at least once. Pandora Noel, madre mía. Impresionante. Está hypeando mucho. Perfecto, gracias Kevin Hart, metro 60, PCR hecha, nos podemos dar un abrazo. PCR siempre. Me piro, hace frío, venga chavales. Niños, si no, hacéis PCR. Hay que estar con mascarilla, como ves que hay yo Con la misma mascarilla bueno, chaval eh, La media hora más larga de mi vida, eh no me Es que no han presentado nada. nada, tío una Ha sido una mierda. mierda Vamos a cerrar el stream ya Porque total Espérate, espérate El unicornio que tira un rayo por el culo Mola Cheers, Cheers. everybody Venga Cheers Mm, ¡Vámonos! Este juego, tío, es que han dicho, vamos a copiar Valheim. Ni aun con esas telibras de la más tal cual. Hay un poquito de Photoshop, gente haciendo cosplays, el Borderlands. ¡Dios, cuánta gente con la máscara! Doctor Strange en Borderlands. Eh. Armas saliendo de cagas, ¿por qué? ¿Y por qué no? Eso hace Fortnite. Un unicornio que tira rayos y te revienta un dragón eléctrico. ¡Pégale una hostia! <risa> Godfather. Es que Claptrap, tío. No me puedo tomar ese era Claptrap. Borderlands, Full 4K HD. Los cosplays son. La hostia. Eh, esta gente me suena. World of Warships, <risa> venga. Sala opina en el chat que bastante discretito. Bastante Así discretito. Es Esto no ha sido discretito. Esto ha sido una mierda. Pues. ¿Qué tenemos? Visit Gearbox, ¿vale? Hasta aquí. Thank you for watching. Pero vamos a comentar algo, ¿no? Thank you for. No, thank you for watching lo que dice la E3, quiero a decir. ¡Ah, el, a... el plato! ¡Qué guapo! A ver. Yo me he enamorado del plato. ¡La cara! ¡La cara! Tiene un racer <risa> En fin Bueno, pues vamos a dejar el sonido de E3 Y vamos a comentar Gaiska ¿Qué te, qué te, qué te ha vale. parecido? Eh, no ¿Qué? tenemos mucho que comentar porque Esto ha sido Dice Salva que bastante discreto Esto no ha sido discretito. esto ha sido Inexistente, o sea, es que no han presentado nada Es que no han presentado nada O sea me han dicho, te lo voy a decir tal cual Borderlands Film, me han enseñado un modelo de arma Se acabó, me han dicho quién va a hacer de quién Cosa que ya se sabía Porque llevan hablando del film de Borderlands Cuatro meses largos eh, Tiny Tina's Wonderlands Es que ni siquiera me han dado gameplay Ay, Me han dado una, una cinemática Del Borderlands 2 Y se han pasado todo el rato en la película En plan, película, película, película, película Y yo, ¿qué me estás contando? No me sirve nada Tribes of Midgard, Valheim Bla Valheim Valgen con la mecánica de que por la noche salen monstruos del Minecraft. Fin, no hay más. O sea, hasta ahí. Eh, de Godfall me han enseñado PvP, eso lo agradezco. El problema es que no es nada nuevo, porque el Godfall es un juego que verdaderamente, podríamos compararlo a un God of War, porque tiene, el mismo mecánica, tiene la misma mecánica de, eh, de mitología, de tal, pero el PvP es lo más trabajado que tiene sin duda y el hecho de que esté hecho para PlayStation 5 y por ello tenga ese nivel de gráficos y ese nivel de rendimiento, es algo que vende mucho. Le vende muchísimo. Y me han dado PvP. Y eso lo agradezco. Pero podrían haberme dado algo más de gameplay. Es que la, la esta de PvP está muy bien hecha. Pero podrían haberme explicado algo más. Podrían haberme dado algo más de Info Godfall. Es un juego en el que literalmente te lo hacen como te harían el conocido Ultra Kill. No es muy conocido. Pero bueno, el Ultra Kill es la versión basta del Doom. En plan, muy vasto. El Doom es como matar mucho, ¿no? El Doom Eternal, al menos. el último que ha salido. Es como matar mucho con mucha acción. Vale, pues el Ultra Kill es eso. A lo vasto. En plan... Muy fumado. Eh, entonces. Está bien. Y es eso. O sea, no te preocupas más de las armas de, de los personajes del lore de nada. Simplemente vas a matar. Pues en. El Godfall Referencia a Josejo de Pana, básicamente, referencia a José Jodepana, Eh. Pues el Godfall es literalmente eso. Es en plan todo el PvP, pero. Por lo menos ese PvP está pensado en el Ultra Kill... Te lías a pegar tiros... En, en el Ghostfall tiene que estar más planeado... Tiene que estar más pensado... Es como en el Genshin Impact... Eh, en el Genshin Impact... Básicamente se basa en cambiar de personaje... Y tirar habilidades para hacer... Cada vez más daño... Toda la, todo el daño que puedas... Entonces... En el Ghostfall, como se basa en eso... Y lo único que han hecho ha sido mostrarme PvP... Y encima poco... Y ni siquiera me han enseñado... Clips enteros... Sino que me han soltado cachos... Pues apenas me he enterado de mucho... Entonces ha sido... Mm, ha sido falto... O sea el Ghostfall ha estado bien... Y me ha servido para ver el rendimiento y para ver lo que tenía. Pero ha estado falto de esa esencia de enseñarme el ver, lo que verdaderamente me interesa. Que es cómo se va a llevar a cabo ese PvP. Es decir, qué armas tengo. Sí, puedo tener más de, más de 40 tipos de loot con la, nueva, con la nueva expansión. ¿Qué tipo de loot? ¿Qué es ese loot? Yo he visto lanzas, he visto espadas, he visto varas. Quiero ver qué es. Quiero que me expliques cómo va. Entonces, sí, respecto a PvP, estupendo. Respecto al resto de narrativa, lo de... ¿Cómo se lleva con ese PvP? Eh, demasiado falto Ha estado muy falto eh, El tema de costumes Tal, muy bien Tampoco me han presentado los personajes Y lo último el Home Homeworld 3 Que han puesto Tres eh, cachos En plan Jaja, esto lo hicimos en su día ¿lo, lo vamos a retomar No sé O sea ¿Qué? <risa> Porque me han dicho Vale, sí Esto fue un juego muy bonito En el primer cacho Que han puesto Han puesto algo más En plan de Ah, pues Extra este juego Y te vamos a enseñar Una gota de gameplay Vale, perfecto. Eh, pero luego ya no. Luego ya directamente han dicho: tiramos para adelante, te damos tres datos contados, que ha sido lo del GOTI. lo de que fue el primero en el Axis 3D. Y creo que hasta ya llegó a un tercero, pero no me acuerdo cuál era. Y ya está, no ando más. Así que ha sido como: mmm, gracias, pero entiendo que es una conferencia de media hora. Pero, Gearbox si no tienes nada para anunciar, no lo anuncies. Pues bueno, eh, así, así le ha ido a Gearbox. Eh, nada más por hoy, ¿no, Gaiska? Pues hasta aquí hemos llegado, son las 12 menos 25 de la noche. El repaso nos ha durado 5 minutos, vamos. El repaso nos ha durado 5 minutos, Comparado pero... con lo de Ubisoft. Sí, pero está bien hecho porque, por... mira, en 5 minutos hemos dicho más que ellos en media hora. En fin. Pues nada, pues hasta aquí va a llegar por hoy el stream. Mañana... Nos vemos mañana a las 6 y media de la tarde. A las 6 y media de la tarde. Empezamos con Microsoft a las 7, Square Enix a las... Creo que es 8 y media. Haremos parón para cenar. Mientras está Warner Bros. con Back 4 Blood. Y su puta madre. Y PC Game Show creo que será a las 12 y a la 1 Future Game Show. Efectivamente. Bueno, Así... PC, Game, PC Game Show creo que será a las 11 porque suele ser una hora y media larga. No, lo sé. En cualquier caso, gracias por vernos y escucharnos. Mañana continuamos con más en twitch.tv barra Digital Estás atentos también al Twitter, twitter.com barra y twitter.com barra gaming room barra ed para todas las noticias y para todas las cosas. Everything is here para vosotros jugadores... No, Esports, voy... e, Esos no están, no han venido. Ya lo sé, lo <risa> no tenemos el 22 mi de miedo. julio. Ah, muy bien. Pues el 22 de julio va a estar... Literalmente en mi casa. el Summer of Gaming acaba con EA Play Live. Muy bien, un abrazo. Hasta la próxima, hasta mañana, a las seis y media. Chao, chao. <risa> It's just my